te quieren preguntar algo. Igual. <risa> pues que pregunten. Pues que pregunten. Por allí si yo sé, contesto. Sí, sí a señor, me parece. Sí, sí. Me ha parecido muy bien, muy bien cómo ha que a usted la función. Perfectamente. más que un detalle que no? Es la cuestión del Nicap y el Burka, que tienen cinco clases de verdad de... De pero los dos tapan la cara e incluso hace unos años se demostró que un delincuente se había puesto Entonces, ¿por qué? Igual que la iglesia cristiana, que hace años tenía el velo de las mujeres y lo quitó. ¿Por qué la iglesia islámica no suprime esas cosas? Nosotros ¿eh? sí, ¿no? hay que respetarlo, eh, se si lo ve la persona cada, no hay ningún problema. Hay que respetar la visión económica. Pero ¿por qué no se moderniza y dicen quitar esas cosas, que siempre hay con el fin de indicción que, que haya pasado? Estoy totalmente de acuerdo, pero si soy sincera no tengo ni idea por qué lo hacen o, lo, o no lo hacen Sé que evidentemente hay un movimiento que intenta llegar a, eh, pues simplemente ir pues, con la cara descubierta. ¿vale? En esos países, por las razones que creo que hemos mencionado Las fuerzas eh, del patriarcado apoyadas por supuesto por las fuerzas religiosas campan por su respeto no podemos decir que allí las mujeres tengan libertad eh, ni siquiera mínima, en muchos casos eh, Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que teníamos que hacer era promover la educación eh, Empeñarnos eh, No en enseñarles, sino en que ellos tuvieran los medios suficientes para evolucionar a su aire Es una, una idea totalmente personal, porque ese tipo de ayudas va siempre normalmente eh, en el lote con, con, con el poderío, la influencia, la transformación que hemos dicho que estamos intentando hacer y la cosa no es así la cosa es que hay que enseñarles a pescar, pero que pesquen lo que les dé la gana entonces, estoy de acuerdo que así no se puede vivir, pero ¿qué puedo decirte? ¿qué puedo decir yo creo que quería decir que hay un abismo entre lo que es eh, los preceptos de la religión musulmana y el comportamiento eh, de, de la mujer es decir, la influencia de los hombres siempre ha sido lo mismo que en la iglesia católica o, o, o, o, o, o, o, o los jodíos es decir, los hombres han marcado unas eh, unas pautas que no tienen nada que ver, nada, nada que ver, especialmente pues en Irán, en Afganistán, en Pakistán, con lo que es la esencia de la religión eh, musulmana. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, es decir, esos son, hay gente, hombres que manejan y establecen unas leyes que no figuran en la religión, no, no, no constan realmente en el fondo en el Corán o, o, o eso en los dichos de Mahoma etc que eso hay que tenerlo, es decir, eso lo, los hombres lo han manipulado siempre en todas las religiones no solamente en la musulmana sino en la católica, en la judía, Bueno, las religiones como instrumento del poder que fue una de sus hallazgos, ¿verdad?, de Marx pues es, es una cosa obvia y eh, actualmente tenemos que reconocer que sigue siendo un instrumento de poder allá donde se encuentra una religión o una iglesia constituida eh, en la religión católica es evidente que, que en el Vaticano, que yo sepa, sí que hubo una papisa. Creo que la papisa Juana, que debía ser un, una mujer muy alegre, pues existió. Pero, Pero son cosas. No la, la liquidaron. <risa> claro, como, no, como, como lógico y natural, <risa> qué atrevimientos, ¿no? Entonces. Eh, a de que, como hoy he venido a decir, hemos estado hablando de países árabes y este, esta idea del, del, del burka está en, en, en las antípodas, no tiene que ver, no es un país árabe. Esto, por eso yo ni siquiera puedo darte más detalles sobre. <coughs> en los países árabes, desde luego, no existe. Es más, hace. 40 años, cuando yo, eh, la primera vez que, que, que fui a un país árabe, eh, en Palestina concretamente, las mujeres y las niñas, y mi suegra incluida, eh, vestían e iban con el, el mismo traje que llevaba yo. Bueno, mejor, porque yo iba un poco, poco apañada. Pero eh, el tiempo que ha durado la ocupación y sobre todo después de la guerra de 1967 ha incidido en que como respuesta eh, y defensa de, mínima de una serie de valores una sociedad como la palestina ha sido pulverizada por los aires eh, ellas se han vuelto a poner el vuelo no, se las, no pueden pasearse o no quieren pasearse eh, para que las confunden entre los turistas o con los mismos o propios judíos porque como podéis imaginar, las diferencias que puede haber no son de negro y blanco entonces, eh, con el velo sí se sabe que son palestinas y ellas reivindican eso como una muestra de identidad no hay otra historia, ni más religión ni menos religión ya sabía yo que el hijab iba a estar muchísimo de sí muchas de las que ponen pero no reza es decir, tampoco es, es, una, es un significado de que son religiosos y muchas no rezan, pone el hiyab con una señal de identidad bueno, nadie se quiere meter sí. Bueno, como una identidad. Señal... Sí. A mí me ha parecido muy interesante lo que tú has apuntado en los postcolonialismos. Yo sé que tengo la duda de si eso podría interferir en un feminismo real. Porque por ejemplo en ciertos países que tienen una independencia relativamente reciente, por ejemplo Argelia, ¿no? que las mujeres en los 60 musulmanas, argelinas, eh, bueno las podías ver un poco más a su aire, como quisieran ir, ¿no? O destapadas, o hijab, o con el o con la saga blanca, bueno. Pero ahora, desde hace un tiempo para acá, sí que se está notando una... Eh, yo creo que más que nada como por identidad, lo que tú decías de... en Palestina. Que las cada vez más tapadas, mujeres cada vez más jóvenes más tapadas, ya remiten a una identidad, no a un... No, no que ellas se sientan sometidas, ni que quieran, no sé, no sé cómo explicarlo, pero vamos, que lo hacen como por identidad. ¿Y tú crees que esa identidad, pues al reivindicar esa identidad, se puede confrontar con el feminismo? ¿Se puede conjugar de alguna manera? Yo lo que, único que puedo decirte es que, que los feminismos no son iguales. No, no, quizás nuestra nuestro, idea de feminismo eh, la tengamos que sí, tener sí. Un, poquito, eh, sí. un poquito al palo quitando la idea feminista o feminista? <ríe> sí. pues ahora, ¿sabes? Quizás. no de lo, lo sé, es que eso feminismo. habría que preguntárselo a ellas ese es el tema, el, el, es que nosotros no estamos capacitadas tú lo harías, yo no lo haría yo sí, sí lo he hecho Quiero decir, porque, pero... No, me sí, Pero, pero son, realmente son ideas de feminismo quizás tan alejadas de las que tenemos aquí. ¿Y, y quién, quién nos ha dicho a nosotros que la que yo tenemos nosotros es pues, la, buena, eres, la buena? Efectivamente. Esto, yo, yo no me voy a poner a discutirlo no, porque sé que son varias y distintas. ¿sí? Y, y yo lo único que digo es que es fenomenal entenderse partiendo de la base que lo que es bueno para mí no tiene por qué serlo para ti sí. escuchar después las mujeres no pagamos mucho porque los hombres en general no nos atienden no nos escuchan eh, y que eso es uno de los factores que, que siempre producen conflictos eh, en las parejas o en los amigos y nosotras porque la capacidad de escuchar no está al alcance de cualquiera. Exige un entrenamiento y una disciplina y una generosidad. Nosotras no escuchamos. Lo que nos vayan a decir puede que nos guste, puede que no nos guste. Pero hasta que no escuchemos, no podemos hablar. Eso es lo que yo pienso. Sí. Eh, mm. Bueno, no sé si porque yo me relaciono con, con, igual, más mujeres feministas que no, tal vez sea ese el tema, pero las mujeres aquí no, no nos preocupamos mucho ni ponemos en cuestión, que yo sepa, ¿eh? que, que las mujeres del mundo árabe lleven los velos que llevan, lleven, eh, sean más o menos feministas que nosotras o son feministas como ellas quieren y pueden, ¿no? Eh, eh, mayoritariamente con las mujeres que yo trato no así los hombres los hombres enseguida ven que, curiosamente, que los velos son un tema de sumisión a los varones y que lo hacen porque, porque se someten a diferencia de nosotras que no nos sometemos mira tú, vaya según ellos quiero decir, según los varones, entonces para mí no, no es un problema, no es un problema, ellas verán, pero tampoco tiene que ver con la religión, aquí cuando se, se, se da esta discusión o, o bueno este, este comentario, eh, siempre se dice que es un tema que, claro, que es que la religión musulmana a ellas les dice que les se tapen y hay otras personas más conocedoras de la religión musulmana que nos explican que no que la religión musulmana, al revés, es muy liberadora de las mujeres y que nunca aconseja eso bueno, pues no o sea, yo creo que la religión musulmana, casi seguro casi seguro que es Mm, tan peligrosa para la salud de las mujeres como la religión católica o judeo que es nuestra cultura yo creo que estas religiones monoteístas más no sé mucho yo no soy especialista todas son bastante perniciosas para la vida los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres lo que pasa ¿cuál es la diferencia? yo creo que este, este tema ya sea entre nuestras compañeras árabes, bueno, árabes o no, o sea, del mundo oriental, y nosotras, se soluciona con más democracia y más libertad. O sea, nosotras no llevamos velos porque nos hemos peleado. Si no, estaríamos llevándolos, porque yo he llevado velo. Yo ya tengo una edad. Entonces, yo, ya, yo ya he llevado velo. Y he oído hablar a mi abuela y a mi madre, y he oído lo que se decía de la que no llevaba velo, o no guardaba luto. Yo he oído y he visto cómo se trataba a las mujeres de, de... mi familia cercanas, o sea... Nada, yo solo lo escuchaba, era pequeña lo escuchaba, y supongo que diría, vete preparándote, Ana. O sea... ¿no? Y... y eso solo se rompe si lo rompemos nosotras. Y eso solo se rompe si lo rompen ellas. Pero no porque alguien me venga a explicar que este, el Islam no dice eso. Si dice eso, pues dice otra cosa. Al final, ellas llevan velo, unas porque mejor que lo lleven, y otras porque quieren. Y todas ellas serán feministas, como nosotras, que llevamos nuestros propios velos 36. O sea es caminar, caminar juntas, y yo no las veo lejanas, no las veo eh, y además estos comentarios sinceramente yo los oigo más por parte de los hombres, por lo cual no me preocupan, que, que por parte de las mujeres, yo por parte de las mujeres, yo, no, no, no siento esta diferencia, esta, esta distancia, eh, pero igual es una apreciación personal. No, es, es lo que tú has dicho fundamentalmente, eh, Estoy de acuerdo perfectamente en que las religiones del libro eh, Tampoco conozco otras religiones, son perniciosas perniciosas para nuestros intereses La segunda cosa es que tú te mueves en un mundo que evidentemente, o con unas relaciones que eh, son muy aptas para entender estas cosas Pero te diré que las peores enemigas de las mujeres somos nosotras mismas las mujeres son cómplices lo han sido siempre y yo he tenido ocasión de comprobar en temas como este que por desgracia los principales ataques y creo que lo he mencionado aquí no no se producían por parte de los varones eh, sino por parte de las mujeres esa es la única cosa en la que yo... ¿Entre ellas allí o con respecto a nosotros? No, no, con respecto a las personas que aquí de alguna manera planteamos este tipo de visiones de visiones de empatía, de, de comprensión, de... Sí. Sí. Pues tenéis eh, mucha suerte y yo estoy alegrándome de encontraros la verdad... Y De todos modos, muchas mucha de esa situación de que las mujeres somos más mmm, conservadoras de, de, de, los, de los patrones de comportamiento, de los estereotipos en, que tenemos sociales, sí. eh, muchas veces son porque, porque a la fuerza ahorcan. ¿no? O sea, porque, porque somos las transmisoras, porque si no, ¿a qué hemos venido a este mundo? O sea, es una de nuestras tareas que se nos exige. Entonces, y, luego, y luego, yo tengo mi teoría particular optimista de respecto de mis abuelas de todo el mundo mundial, que cuando nos explicaban cuál era nuestro lugar en el mundo y cómo manejarnos en él, también nos estaban defendiendo la vida. Porque si se nos ocurría otra cosa, nos podría ir la vida en ello. O sea, que esa, esa especie de, de, no sé si me estoy explicando, de, de, de, de eso que nos achacan a las mujeres, de que somos nosotras las que más... Siempre te lo dicen los varones dicen, pero ¿quién educa a los niños y a las niñas? A sí, sí. la toma, vete para ti todo entonces somos nosotras las culpables de, no, de, la, de la pervivencia, del de, no, no, no, no, el patriarcado lo construyen y lo mantienen los hombres y las mujeres hasta que vamos aprendiendo cuál es nuestro lugar en el mundo y vamos siendo feministas eh, tenemos que, mmm, que transmitir este lugar a nuestros hijos e hijas porque sobremanera a ellas mmm, puede irles la vida en ello luego ya vamos espabilando y nos vamos juntando y nos vamos mmm, eh, acompañando y defendiendo pero si no, de una en una estamos muertas Ana, pero tú ahora acabas de hacer ese discurso y has hablado de tus abuelas fíjate eh, transmitimos tú eres, saltas dos generaciones es decir, tú has empezado a despertar, despiertas en tu vida tras dos generaciones es decir, que los cambios eh, entre las mujeres no se hacen eh, de la noche a la mañana por juntarnos una generación sino que esto es muy costoso y dices o decimos de antes las mujeres o es que ahora ya resulta de que observamos o estamos nos están contando todas las cosas los días, la radio televisión etcétera cuántas has nombrado cuántas mujeres has nombrado treinta y tantas mujeres treinta y han sido eliminadas de este, en este año por algo pues simplemente ¿sí, por buscar su espacio de ¿eh? mujer es decir, simple, simple y realmente. O sea, que fijaos qué carga, tenemos, qué carga tan tremenda tenemos nuestra, eh, nuestras generaciones. Así que no, no es, es que los discursos se hacen fácilmente, pero efectivamente la transmisión, o sea, solamente señalamos así: dos generaciones. Fíjate, fíjate. Has logrado que es mayor en el sentido. El de, de la educación hemos estudiado las que os acordáis el espíritu nacional niñas formación del espíritu nacional niñas formación del espíritu nacional niños, no tiene nada que ver los niños y las niñas es decir, a los más jóvenes nos parece esto un cuento chino es que parece un cuento chino pero nada ¿no? más ¿Es que han sido buscando en la Bueno, es una portera Hola, Fatima, soy ¿Sí? sí, musulmana. Hola, Fatima. Eh... <risa> Yo soy musulmana, estaba escuchando Ana, Ana. Eh, que sí tiene razón. Yo no tengo ni idea porque mi madre, las ma somos nosotras las que realmente al final hacemos lo que queremos. Me recuerdo, mi madre me dice Tapa que le estaba diciendo a mi amiga Lucía que mi padre me castigaba porque no escuchaba, digo, no me gustaba el pañuelo, eso yo tenía ocho años, eh, tengo casi ocho hermanos, todas tapadas, si no te tapas el pañuelo, dice mamá, me acuerdo, te pones el pañuelo porque si no, no te casas, si llevas así, eres una, no sé, sí, okay. eh, pañuelo, te casas, y yo como me debe igual, yo nunca me he puesto el paso <risa> en <risa> Mis hermanas, me estaba diciendo ahora eso de, de tener varias mujeres. Mi, mi hermana, somos ya de tiempos modernos, compartiendo su marido con otras. Mi abuelo tenía cuatro, y una de color, eh, como ¿cómo somos? ¿Cómo se llama? el abuelo de Mohamed VI, Mohamed James, murió otro rey tenía cuatro y una negra por decirlo así perdón una morenita de, de más negra está mejor me llaman así a mí me llaman negra estoy encantada Exactamente. entonces yo no lo entendía pero yo siempre pienso igual porque nosotras queremos tengo una hermana que se quitó el panuelo y está se ha divorciado moderna y ahora ha vuelto al panuelo porque se casa con otro porque lo obliga entonces yo nunca la he llevado y estoy así, pero digo, eh, se llama David, mi hermano. ¿Por qué te has vuelto otra vez así? Y tan viejo además. Dice, es que estoy muy enamorada y entonces él está así y así no sé qué no te va a hacer. <coughs> lo demás no lo sé. Yo hablo de ahora. Antes no sé cómo, sabes? Seguro, seguro que si tú llegas a ser la que te casas, no te lo pones tampoco. Yo no me lo pongo. <risa> <risa> no, no, no, no, no, no. Bueno, quiero decir que el precio no. de las decisiones hay que pagarlo. La libertad no es gratis, eh, es, es una decisión personal, evidentemente, sí, sí. que no quiere decir que salga bien. Y otra cosa, mi madre es musulmana y mayor, no sabe ni leer ni escribir, su marido siempre por ahí, y sabemos conscientes que ha estado también con otras mujeres, y tengo mi tía, que es la hermana <coughs> de mi madre, que es mucho más mayor, va a la Meca, muy musulmana, haciendo ramadán todos como yo, y súper moderna, con el pelo corto, va con las mechas rojas, su eh, moderna, la falda cortita y guapísima, y mucho más mayor que mi madre. Entonces yo, como musulmana, veo cosas que no me explico. Veo vecinas modernas, digo mamá, son gente de fuera, dicen, no, que esas es del pueblo, no sé qué. Entonces, y son mucho, de hace muchos años, se supone que las chicas de hoy que son modernas, cortan el pelo, pues mi propia tía, que es mi madre, mmm, ahí, que no sé, no ha salido en su vida, nunca ha estado con nadie, solamente con mi padre, y mi tía, encantada, mmm, feliz. Cantada. No tiene ni un Ya ves tú de lo, lo que ha hecho por ahí. Ya claro <risa> ves lo que ha hecho por ahí. Entonces, entonces volvemos que nosotras, a esas que se ponen el y tal, Dicen por amor, yo creo que eso es una cosa, lo dominan, son los hombres. El Corán no ha dicho, estaba explicando algo, lo que me han dicho de pequeña. En el Bessalá, es Mahoma, lo llamáis, tenía varias mujeres. Y la última, que era Sara, joven y muy guapa, tenía un pelo muy... Sara, tenía ahí se tenía todas... Entonces le dían mucho otra, los, dos, dos hombres que salían, ya sabes, antiguamente no existía tanto panuelo ni nada, ni nada más que sin nada. Entonces le puso un panuelo para taparla así como celos. ¡Nada más! Son celos. Y las mujeres tapadas para verla solamente el marido. Yo lo entiendo así. Igual ahora me escucha mi madre o alguien, alguien me, me, me, me dice, o sea, me matan. Dicen, oh. Pero eso es mi pensamiento. ¿no? Yo creo que lo hacen para agradar a alguien. O sea, lo mismo yo me enamoro y me dice, pues Tapa, no quiero que te vean. Yo cuento una cosa mía, yo estoy enamorada de alguien de aquí, que se llama Manuel, y es español, es joven, y no le gusta que me ponga el vestido. Le gustaría también, no le gusta su madre cuando sale con la abuela y se pone criticones y son de aquí... O sea, o sea, abuelo, ¿se llama? Bueno, ¿Es no? no? en serio, ¿por qué no me puedo poner el vestido? Me dice, que ya no tienes edad. Eso sí me recuerda a mi abuelo. Pues tú misma, cariño. tú misma. No, no, que ya estábamos así, pero, pero, pero, pero, pero, ¿no? me lo juro. Me he empezado con el vestido y nunca había, ¿eh? La libertad es un, es un trabajo muy serio y si no se puede echar la culpa a los hombres que si tienen celos o que si no tienen celos que si quieren o que si no quieren, perdona, si quieren es su problema pero el tuyo es si no acepta ser libre pues no le eches la culpa a nadie No, es que empiezo ahora a hacer esas cosas como que tal, entonces yo estoy disolviendo Manera, lo que pasa yo creo que, que se olvida se, se, se olvida la responsabilidad de occidente en los problemas de la mujer en el mundo árabe es decir, las sociedades más desarrolladas en el mundo árabe han sido silenciadas. Y han sido rotas y han vuelto 150 años atrás. Las sociedades más desarrolladas eran la palestina, la jordana, la siria, la iraquí, la egipcia, yo soy también musulmán Y esto, esto es una responsabilidad de Occidente. La guerra de Irak ha, ha retroducido al mundo árabe más de 100 años atrás, o más de 200 años. Y esto es responsabilidad de, de Occidente. Es decir, no es cierto. nunca han querido que se desarrollara el mundo árabe bajo ningún concepto esto se ha sido desde siempre primero y con Palestina más niñas tapadas, más. bueno, sí, más, más, más. en Palestina, en mi época ninguna de las chicas que iba conmigo al colegio iba a Antes, ninguna, no, ninguna y ahora como ha dicho bueno. Pilar ahora ¿por qué? porque es que sí. hemos perdido todo tipo de, de, de que digamos de, de apoyo antes nos apoyamos en el comunismo desapareció ahora, decir, no hay nada decir, ahora solamente queda que digamos de alguna forma ese es, es, es el, el, el, el componente religioso que refuerza la identidad de la gente dice bueno pues mira yo soy musulmán y me voy a poner yo sé que muchos familiares míos se ponen en, en el hijab y no van a, a la mezquita ni rezan ni nada y luego hay que distinguir no es lo mismo una sociedad es decir en una misma lo mismo aquí en España es decir, antes yo he vivido aquí desde hace muchos años en Zamora que gente de Zamora vivían como hace 100 años como eso yo creo que vosotros lo habéis visto es decir, no es lo mismo vivir en Marruecos en la ciudad que vivir en campo no es lo mismo vivir en Palestina en la ciudad que viven en el campo. Sí, hay que distinguir entre distintos tipos de mujeres, distintos tipos de... Eso es distinta la, la religión como... Yo creo que es, hay que tener mucho cuidado en esto, porque las mismas cristianas, las judías, mira los judíos, nadie habla de los judíos. La mujer judía es una de las mujeres más oprimidas, más las ortodoxas más oprimidas del mundo. No hay nadie que hable de ellas, no hay nadie. Pero cualquier mujer musulmana que salga con un veno todo el mundo dice, esta es la mujer, la mujer de... no, no, perdona. La mujer judía en el, en el autobús tiene que ir atrás y cuando va en la calle con su marido en el siglo XXI, tiene que ir ahí 10 pasos atrás. ¿Alguien dice algo de los judíos, de las mujeres judías? Nadie pero en cuanto salga una mujer con el velo musulmán, todo el mundo se levanta sí, mundo. Eh, Esto me no gustaría que eh, no vamos a porque el próximo jueves Inshallah pues eh, hablaremos precisamente de Palestina que es un sitio muy especial teniendo en cuenta eh, lo que tiene el cielo. y y no quería adelantar el, el asunto porque todos los sitios son especiales evidentemente pero eh, la ocupación hace de este lugar eh, un, una especie como de laboratorio de, de cosas tremendas y me gustaría que bueno pues que viniera la gente especialmente más tranquila <risa> yo quería yo quería retomar tu presentación porque de alguna manera no comparto no comparto esa visión que has tenido has hecho del feminismo eh, europeo es decir, no es mi experiencia personal un poco en relación a lo que decía Ana pero ya desde otros niveles eh, yo creo que el movimiento feminista primero porque lo has hecho como en algún momento sí te ha referido a aquellos que tienen el poder, las mujeres que son pertenecientes a una organización política que van alternándose en el poder de derecha e izquierda, que yo su izquierda, por supuesto que no comparto tampoco, pero vamos, como aquí, el bipartidismo. Pero es que el movimiento feminista, eh, la, las mujeres más activistas no estamos vinculados, no hemos estado nunca vinculados a ello y hemos tenido un principio que era el de solidaridad y el de respeto, y el de la igualdad y eso era nuestro ideario entonces eh, aquí han estado mujeres de aragua aquí han estado mujeres de Marruecos aquí hemos compartido, se han hecho jornadas y eh, en ningún momento el discurso que yo he oído ha sido el de eh, enseñarles a pescar no vamos a ver dónde encontramos la caña para que podáis pescar ya que has hecho el ejemplo antes es decir eh, claro que hay eh, una, un poder un poder absoluto por parte de, de Europa eh, de Estados Unidos pero está en base a un tema puramente económico de intereses, lo sabemos todos, todo el tema de la globalización, todo el tema de la apropiación. Cuando nos habéis hecho referencia a Irak, todos sabemos por qué surgió Irak. Vamos a hablar ahora de ello. Pero cuando se utiliza el término feminismo, yo creo que no, o sea, eh, hay que hablar de la diversidad del movimiento feminista, de las pluralidades que hay. En, en el pensamiento feminista y que eh, eh, respecto a las mujeres de múltiples países, me da igual eh, porque se ha trabajado con Latinoamérica, se ha trabajado con África, se ha trabajado árabes o, o con las mujeres, mujeres de negro que trabajan había grupo de mujeres judíes de Israel, o sea que es que... Eh, y no es para nada este planteamiento de, de que nosotras tenemos la razón, bastante teníamos los nuestro ejercicio, vimos de los años 70, ¿no? ¿Eh? aquí yo por lo menos que... y en Europa. Sí, yo creo ¿eh? que no me he explicado bien. Bueno, yo es que creo que has hecho así como bien. No, porque un no, <risa> o sea, como un, no me he explicado no... bien porque he estado hablando de feminismos en plural, y tanto en un lado como en otro. Cuando hablamos de... Esto, eh, los feminismos occidentales hay dentro de esos feminismos occidentales eh, digamos, unos movimientos originarios que sí que corresponden a las características que he mencionado de feminismo blanco, eso pues no quiere decir que todos los grupos feministas de, de occidente eh, sean de ese, de ese porte, ni muchísimo menos ni muchísimo menos, dentro de esos feminismos incluso hay grupos que critican en por ejemplo, en Estados Unidos, estas, eh, estas minorías que hemos mencionado antes, muy seriamente, con unas aportaciones absolutamente geniales, ¿vale? Eh, sobre lo de derechas e izquierdas, yo decía, y me refería al hecho de que la gente de izquierda, la gente de izquierdas, no eh, está muy informada, pero no decía que los feminismos tuvieran que accederse no conozco a feministas con las cuales yo pudiera dialogar que sean especialmente de derechas pero es que las feministas de izquierdas digamos que tienen poca eh, información al respecto no decía que pertenecieran a, al respecto de los feminismos árabes Eso. Según mi experiencia, claro, está. A lo mejor estoy equivocada. Pero yo no, por supuesto que no, eh, vamos, de ninguna de las maneras me estaba refiriendo a feminismos ideológicos de, de derechas o de izquierdas, de un partido o de otro. No. O de la... O de, o Nada. No, no, no. no. Bueno. Yo estaba hablando de los feminismos. Claro, está. Eh, los movimientos feministas de, de Zamora o los movimientos o grupos de los movimientos feministas españoles hay incluso otros grupos, son múltiples y variados evidentemente pero digamos que la tendencia desde de las, las primeras feministas, digamos, eh, norteamericanas son tremendamente conservadoras en este sentido y es a lo que yo me estaba mencionando por, porque la cantidad de, de grupos es tan enorme que imposible, imposible cuando hablo del feminismo es por eso los primeros feministas fueron norteamericanas, inclusive Adrián Rich y ellas reconocen, reconocen esto de lo que estábamos hablando no, no es nada directo, después ha llovido mucho mucho entonces claro, cómo no, sería un desgraciado el tema este pero vamos, los partidos en este sentido no tienen nada además, lo que sí que es una experiencia real es que allá donde ha habido un conflicto nacional eh, las eh, exigencias, y verse, eh, por ejemplo en la segunda república femeninas o feministas, han quedado relegadas pasa en Palestina también eh, la, digamos, la unión nacional, la defensa nacional eh, como si las exigencias de las mujeres que están participando en, en la resistencia por ejemplo, no fueron tan importantes como todo lo demás las mujeres hemos aceptado en numerosas, sin números, ocasiones retirar nuestras demandas por una lucha una lucha nacional cualquiera esa ha sido la traducción no solamente aquí, sino en cualquier sitio eh, así pasó, ya te digo, en la segunda república así pasa, por ejemplo, en Palestina por eso han retrocedido y así pasa en muchos otros sitios en Irak, por ejemplo, o en Egipto las necesidades nacionales eh, impulsadas por los grupos de resistencia que tratan de encontrar alguna especie de democracia solapan los intereses de las mujeres que participan en esos, en esos mismos grupos y los intereses de esas mujeres quedan relegados en segundo lugar nunca jamás ha habido paralelismo, nunca, jamás, de los jamás. entonces, bueno siento si por ejemplo he sido excesivamente, ¿cómo se llama? Mm, simple pero no era desde luego mi intención en absoluto y no me estaba refiriendo es muchísimo menos a esa misión que acabas tú de dar de lo que he ¿Ah, sí? ¿Eh? Eh, bueno, yo quería preguntarte tu visión porque al fin y al cabo me da la sensación de que la gente viene y vuelve al tema otra vez es que ya como un elemento religioso y yo, en base a lo leído o escuchado y mi interpretación lo tengo como un elemento cultural eh, patriarcal, en lo que quieras, pero mm, cultural y en base a eso eh, y a lo que decías tú antes de preguntarle a una persona si yo el lo, lo tomo con toda la literalidad del mundo ¿eh? sí. si lo lleva porque quiere o porque no creo que mm, no nos podríamos permitir ni esa licencia, porque hace poco veía, no me acuerdo de su nombre, la presidencia de mujeres árabes de Euskadi, eh, defendiendo Xilla en, en un programa y pues el típico presentador le hizo la pregunta de, ¿pero tú qué lo llevas? ¿Porque te lo han impuesto o porque quieres? Y claro, lógicamente ella se ofendió. Eh, como.. Eh, una mujer que es presidenta, que está empoderada que tiene una serie de estudios, o sea, como que le explica mucho a la pregunta que le hacía. Y luego, antes de tener la, la respuesta, o el debate, cultural o religioso, o sea, si ¿sí es equiparable eh, un Cristo en un aula a una mujer con el velo, como esta mujer que tampoco me acuerdo ahora, que tuvo el, el enfrentamiento con, con Reverte, que le contestó con un gesto... Creo y he escuchado a mujeres, eh, digo lo de cultural, porque hay mujeres árabes que, que no son musulmanas, que lo llevan. Luego entonces interpreto que sí, sí. es cultural. Eh, creo que igual que el movimiento queer se reapropió de ese in, término despectivo hacia ellos, creo que también hay muchas mujeres que, que están elaborando una labor que a mí me, me parece interesante, que se están como reapropiando el panelo. Es decir, hay mujeres árabes que en los países no han utilizado nunca el pañuelo y en España, por ejemplo, o en otros países se le están poniendo a modo de reivindicación, de identidad o contra esta eh, la homofobia de género que está cada día fraguándose más igual que hay otras mujeres que si lo llevaban y si quieren conseguir un trabajo una vez que terminen su carrera han renunciado a esa identidad como pasa en el estado español de asimilizar, no, no, lo hice, no, no sé, porque de trabajo a todo, si quieres, tienes que renunciar a toda tu identidad. Entonces pues yo, después de esta chapa que he pegado, no sé, me da a pensar que, que es cultural y que la gente lo asocia demasiado a la religión, que sí tiene su, su parte. Yo creo que es eso mismo que has dicho tú, lo que he estado diciendo, o sea, me muestro totalmente de acuerdo con lo, con lo que dices. El Corán no habla de semejante cosa. Para empezar, es evidente que el término en sí, no, no quiere, no, no, es, es una cosa que tiene que ver con la, significa cortina en el sentido de, de, de, de, de proteger de la intimidad o sea, es una cosa que claro, el, el árabe es difícil de traducir, muy difícil de interpretar eh, por razones ya está eh, de la misma lengua, falta de, por ejemplo, de vocalización, en fin entonces, eh, o sea, lo que tú has dicho es lo, lo, lo, lo, lo que creo que he dicho yo también aquí es el, la religión eh, se utiliza como una especie de, de pelota que se echan los unos a los otros ¿no? parece eh, que los hombres el patriarcado musulmán defiende basándose en religión para que las pobres señoras digan oh, esto es religión no me toca más remedio y se lo pongan ¿vale? y los que están aquí para poder meterse contra, contra esa religión para que se vea que las personas que la profesan son poco menos que unos bárbaros entonces la religión es un, una disculpa todo es una disculpa absoluta y básicamente debido a ignorancia porque los motivos, desde luego, no tienen nada que ver con eso y en último término, son una disculpa y creo que he dicho antes que efectivamente tiene que haber, seguro que los hay. Bárbaros, no solamente que le obligan a poner el chino que yo que sé, que, por ejemplo, esto no me gusta que a los toros te pongan la minifalda, que por cierto, Fadima, sí, sí. esto va por ti, entonces eh, es cultural, sí, te estás, estás hablando, o sea. No sé, yo no, no sé si, si he podido contestarte, porque ya te digo que desde el principio hasta el final lo que has estado diciendo tú me da la impresión de que acabo de decirlo yo. Sí, no lo decía tanto Oye. porque como que al final en el debate eh, uh -huh. siempre cala el pozo ese de que nos lo llevamos a, a lo religioso. No, no. no. no. Yo, ah, por lo menos, la mayor parte de las conversaciones con gente que mantengo, que sí, pero... más o menos tiene pues una idea y unos conocimientos, al final, como que todo eso tira un poco para ahí. Yo creo que es porque al final los medios de comunicación están muy interesados es que sean así, pues, sí. pues acaban haciendo ahí, es como la gota malaya, ¿no? Al final, pues eso, no, Había otra persona eh, y después. Sí, viene aquí. Bueno, yo quería, siguiendo un poco con lo que decías tú y lo que decías Fátima, y he tenido una experiencia totalmente distinta con la religión musulmana. Eh, yo nací en Marruecos y me crié en Barcelona y claro, eh, he tenido una experiencia de vida muy distinta, ¿no? O sea, mientras ha habido gente de mi familia que, por ejemplo, ha vivido el Ramadán como una fiesta, yo lo he vivido como una depresión, ¿no? Entonces el mismo... la misma religión puede ser vivida de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha olvidado quizá un poco en el discurso ha sido sobre todo mencionar cómo se vive la, eh, la religión desde, desde el punto de vista represivo, que es como lo he vivido yo, y, y cómo eso está muy vinculado con el, con, con el ámbito sexual, es decir, eh, considero que si sí, una mujer lleva ve velo o no lleva velo, quizá no es tan importante. Quiero decir sí. que lo importante ahí es el rol sexual que se está jugando ¿no? ahí. Eh, y de hecho, muchas de las, eh, muchos de los roles de las mujeres dentro de las familias musulmanas cambian mucho si se si vive en un país musulmán, digamos, como puede ser Marruecos. Que si se vive aquí. Yo creo que la realidad que viven aquí las mujeres eh, de familia musulmana no tiene nada que ver con, con el país de origen porque se enfrentan a, a una realidad distinta, a una sociedad distinta, a unas leyes distintas y quizá a nivel más interno con lo que se enfrentan es con una sexualidad muy distinta y es ahí donde seguramente eh, se generan los conflictos ¿no? culturales, digamos, y género, finalmente. Entonces, quizás ese es el terreno, y lo cuento porque es el, el, el ámbito que más me ha tocado, ¿no? pero yo creo que es en ese ámbito donde deberíamos empezar a hablar de las relaciones de género, de género ¿no? es decir, en, en ese ámbito que es muy inconsciente, pero que es el que, es el que de alguna manera dirige tu vida, ¿no? Eh, y cuando hablo de sexualidad, estoy hablando de relaciones con los hombres, eh, estoy hablando también de la virginidad, porque no? Porque es un tema muy delicado, además, y que no se trata directamente, ¿no? O sea, es un tema muy encubierto. Y eso de alguna manera condiciona mucho, ¿no?, la vida de una mujer en, en un país es decir, no es tan fácil, creo, hablar así a la ligera de si se lleva velo, eh, qué estatus tiene una mujer que lleva velo, o una que no lleva. Creo que es lo de Creo que lo importante es ir a qué es lo que condiciona mi vida en un país occidental viniendo de la cultura de la que vengo. Porque eso implica que tienes que pues, enfrentarte a multitud de cosas, a multitud de, de situaciones que no te han educado para ello, además y que además eh, no tienes ningún referente ¿no? con el que discutir sobre eso porque en el ámbito familiar, por mucho que te dirijan siempre a la madre para hablar te das cuenta de que la madre es una figura eh, monolítica al menos en mi caso, ¿no? es decir, eh, la figura de la madre que es la que educa, la que transmite, que se ha dicho por ahí creo que es una figura que precisamente muchas veces, y hablo por mí es la que perpetúa de alguna manera eh, que, que, que esos condicionantes sexuales sigan adelante. ¿no? Claro, con el padre tampoco puedes hablar, digamos, como figura referente, porque no responde tampoco a tus parámetros. ¿no? Entonces lo que te queda, como mujer que, que ha vivido aquí, que se ha criado aquí, es reinventar tus eh, referentes. ¿no? Te agradezco muchísimo la, la experiencia personal y sobre todo las sugerencias de un montón de cosas que por supuestísimo nos han hablado aquí pero que necesitan un desarrollo para completar esta brevísima presentación así que muchísimas gracias a ti, a Fátima y a todos los que han colaborado en, en las preguntas y ahora creo que yo sillón, ¿no? ah sí ¿A <risa> <risa> y me, me he marchado de vuelta <risa> <risa> apoyando un poco lo que lo que planteaba Ana que ha dicho la palabra democracia yo me ubico soy una feminista blanca de, de, de, bueno eso pues no porque soy precaria pero y desde esa ubicación, pues, eh, yo he trabajado, por ejemplo, mucho por lo que he tenido alrededor, ¿no? Que es el feminismo blanco. Es lo que he tenido más cerca. Pero cada vez tengo más interés por otros feminismos porque tengo, claro, vamos creciendo, y tienes interés por muchas cosas. Entonces, me enorgullezco mucho de, de mi herencia de feminismo euro-norteamericano, porque, pues, mis madres, mis tías, mis abuelas, y las que me han traído aquí, y eso no quita, o sea, no siento vergüenza de eso, reconociendo todos los fallos que hay, y no quita para que cada vez me interesan más otros feminismos porque ensancha mi, mi noción del mundo. Y es porque mezclando un poco lo que ha dicho Ana de la democracia, eh, luego que la otra compañera ha comentado que el feminismo siempre ha sido solidaridad y tal, y el compañero que ha dicho que, la, que, lo, que lo que hay es un repliegue identitario porque antes estaba el comunismo, porque siempre había donde apoyarse y tal. Es que a mí lo que más me aporta el feminismo, o sea y me lo aporta a todas las facetas políticas de mi, de mi vida, es la democracia. Y la democracia, y esto es sí, la, no. la clave, no la democracia liberal representativa, esa no, que es la que tenemos en el poder y es una democracia ficticia que despolitiza, porque es la gestión de lo común, de sin ideas y tal, y no. Tampoco la democracia comunista, sino la democracia que a mí me ha enseñado el feminismo y que está basada, pues lo que decía la compañera, en la solidaridad, en las relaciones, en la falta de dogmas. Y conectando con lo que decía la otra compañera del feminismo real, que planteaba dicho ¿qué feminismo real? Pues el feminismo lo que más tiene de real es que no tiene dogmas. Entonces, que no trabaja con dogmas, trabaja en base a alianzas entre mujeres, a solidaridad. Entonces no es velo sí, velo no, eh, esto es feminista, esto no es feminista, tenemos feministas, bueno, aquí con muchas opiniones y eso es la democracia, y a mí eso me lo enseña esa democracia radical, bueno, no quiero poner apellidos, democracia, que eso es democracia, es asumir que la relación es contingente y que, y que depende de un contexto, pues unas personas piensan de una manera, unas tienen una vivencia, otras otra, y construimos el movimiento en base a eso, a las relaciones, a lo que vamos sacando en las relaciones, no dogmas. Entonces no hay, no, pues, no tenemos que buscar qué tiene que decir el feminismo antes, ¿No? qué tiene que decir las feministas que se encuentran en un determinado problema, en un determinado contexto. Y eso es democracia, ya digo, no democracia liberal, ni tampoco democracia comunista, es democracia sin apellidos, que nos va muy bien al feminismo. Muy bien. Y, pues, tenemos... ...dıolos. mañana mañana Sch apology. mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana mañana